Más que tinta. Le he dedicado insomnios a quien duerme con otro Lágrimas negras a la dueña de un corazón roto No tengo ni fans ni fotos, solo frases que redacto Otro trago, mi musa y otra hoja que está en blanco De tanto escribir, voy a volverme loco Si es que no lo estoy, ya yeah. Si es que no lo estoy Sonrío destruido aunque esté como Pompeya como la pluma, mejor escritor que persona A veces escribo basura que la mente no perdona Perdona si lleno tus hojas con mis idioteces Escribo cuando no hay quien me escuche a veces Rompo el silencio y no paro de hablar Otras destapo otra botella y no será para brindar Soy la gota que se derrama en este vaso Un grano de arena en este desierto que cruzo No quiero que falte amor en mi tintero, no que el cielo llore y bendiga a los que quiero Pero cada vez que la soledad me llama Noto que es más grande y pienso en ampliar la cama Aquí no hay drama, el sol me mira a la cara Otro día sin dormir y las ojeras más marcadas Tengo 19 y siento que cargo canas en los días que De nada me dan ganas y sigo llenando hojas con hambre otra canción que es para ti, pero no lleva tu nombre. Hacer versos tristes no me ha vuelto menos hombre cuando todo está mal y pienso en saltar de la cumbre. Con mi miedo a las alturas, qué ironía. Tan solo sonrío y digo que será otro día, qué ironía. Con mi miedo a las alturas, mil pensamientos, una sola melancolía. Fuck.